Hola, hola, mis bebés. Bienvenidos a la Tulpa de la Medianoche, donde tendremos un par de historias que los hará mearse del miedo. <risa> ¿Qué es lo que les gusta? Pero por favor, vayan al baño, no sean cochinotes. No es cierto, mis bebés, ¿cómo están? Ya los extrañaba. El día lunes no tuvimos este, pajareando porque pues, estamos en chinga con lo de los llaveros. Y pues por fin se acabó lo de la preventa, los que agarraron sus llaveros pues agarraron llaveros Y los que no pues se quedaron con las ganas Y me da mucho gusto que ya estén varios conectados, estamos muy emocionados Y las historias de hoy, uff, están muy cabronas Y con ustedes el tío Dani Ay, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito la tía Clau, haciendo la presentación de esta ocasión, porque sí, siempre me dice... Ah. <risas> no, porque siempre me dice, ah, eh, eh, dame chancito, se, se me antoja hacer una de las, de las presentaciones y bueno, ahorita tuvimos la presentación con la tía Clau, quien estuvo ya la, la, la memoria del de, eh, Nahual pasada, anduviste espantando, creando... Eh, que la gente se cagara de miedo en, en unas ocasiones porque hizo por ahí unos cuantos sonidillos bastante curiosos Buenas noches a todos, espero de verdad le estén pasando genial en esta nochecita 17 de marzo Ya más de la mitad del mes, este mes se fue, bueno se nos está yendo como agua al menos para mí Es eh, súper rápido como ha estado sus suscitándose todo esto Seguimos en medio de la pandemia, que más quisiéramos ya que esta chingadera se acabara, pero lo que podemos hacer es tener un poquito más todavía de precaución, aguántense tantito, aguanten las carnitas, ya después habrá oportunidad de salir a echar desmadrito, ya si quieren irse a Acapulco, ya si quieren irse a donde se les dé su gana, eh, si quieren irse, no sé... A Tlaxcala y al Ojito, no sé, donde ustedes gusten Al Ojito eh, Es que hay un lugarcito ahí en Tlaxcala que le dicen el Ojito Este, que es un ojo de agua Pero creo que ya no están dejando meterse, no sé Ahí, Acuamanala, no sé, donde sea eh, Donde ustedes eh, gusten Darse su vueltita eh, Aguántense tantito No queremos más, más eh, Rabio eh, dice ya, buenas noches Rabio está diciéndoles buenas noches <risa> Qué bien chingas radio Qué, buenos pulmones, te Qué buenos pulmones tienes cabrón este sí aguántese tantito ya la pandemia esperemos que eh, reduzca un poquito su desmadre que reduzca un poquito todo esto y si no pues eh, a lo que al parecer está suscitándose es que pues ya chinga su madre que nos dé a todos ya sea por vacuna o ya sea porque suceda este pero ojalá ojalá esto pase y nos dé Oportunidad de ya, el siguiente la silencio, año ya. ya andar saliendo Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy curioso Porque esto salió a raíz de precisamente los llaveros Que eh, hubo preventa, ya se cerró la preventa de después de todo esto Y ahí justamente, por cierto, yasmin un saludote También para toda la bandita Ray Toll. Este Se suscitó que a la tía Clau, que es quien estuvo atendiendo directamente ahorita los, uh, los mensajes y todo eso Um, constantemente cuando le piden cosas a ella en, en, Ahora sí que de, de llaveritos y cositas así Cuando se hacen las preventas um, Normalmente no solamente es como Ah, ¿sabes qué? Quiero esto y esto y aquello Sino siempre nos, nos andan brindando su amor Nos andan diciendo que muchas gracias Bueno, de verdad te agradecemos mucho eso eh, De que les guste lo que hacemos De que nos siguen De muchas cositas Si no tenemos... Eh, de verdad, tanto, tanto amor para poder regresárselos, ¿no? Todas esas muestras de cariño que nos dan en cada uno de los mensajes Que la tía Clau los lee Yo estoy trabajando justamente a un costado Y ella me lee los mensajes Nos dice que nos mandan saludos Nos dice que nos mandan todo Todo ese, ese amorcito que, que de verdad es, es inmensamente recíproco Que se los mandamos de nuevo con mucha fuerza Y a veces se suscitan cosas como las que se pasó hoy Como las que la se vio La que se pasó hoy No, como la que se suscitó hoy y eh, tenía otra idea de lo que iba a ser este, esta um, ocasión, ¿no? de, de esta memoria, de, de esta tulpa Y alguien se le acerca a la tía Clau a través de un mensaje Y le dice, ¿sabes qué tía Clau? Quiero contarles una historia Y nosotros sí, claro, si es que quieres enviarnos una historia puedes hacerlo sin ningún problema Dice, pero es que mi historia es acerca de algo que quizás no han tocado o han, lo han visto muy, muy, muy por encimita, de, eh, muchas gracias por tus estrellitas, Lili, eh, eh, muy por encimita, y es que se suscita de que a mí me, me ocurrió algo muy eh, personal. Esto que me ocurrió es que, al parecer, a mí um, algo... Vino por mí y me llevó, pero quiero contárselos a través de audio. Eh, la tía Clau lo dice, sí, claro, si, si gustas, puedes enviárnoslo. Eh, en vez de que Dani escuche la historia y... Eh, Muchas gracias, Adipe. Eh. Eh, en vez de que Dani escuche la, la historia, dice... Hola, Rabio, Blacky Clau y Dani. Es que me olvidé del otro nombre del otro gordito. Gordito. Gordito. Es eh, Gordito Ezio Gorditore. Eh, Dice, él, en vez de que yo la cuente, eh, esa chica nos envía el audio para que sea de su voz, que ustedes también puedan escucharla, la historia que justamente le suscitó a ella, y después vamos a aventarnos algunos cuantos comentarios. Así es que, estén listos. No vamos a decir el nombre por directamente respeto a... Uh, me a, dijo a este que chico. estaba viendo. ¿Sí? sí, me dijo que sí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, eh, vamos a ponerle su primer nombre, Leti. Sí, Leti. Esta historia nos la envía Leti, porque ya, ya quedamos que no íbamos a decir apellidos. Ajá. Esta historia nos la envía Leti y espero les guste, insisto, esto se suscita en Tabasco y los demás eh, datos ella misma no los va a proveer, proveer. Así es que espero les agrade. Hola, ¿qué tal Dani y tía Clau? Espero que estén muy bien y que la pasen genial esta semana. Quiero compartirles dos historias, si me lo permiten, eh, se los manden audios separados para no perder hilo y que no se sature esto mucho, pero tiene ya tiempo que lo sigo, creo que desde los inicios, y me ha agradado mucho su, su trabajo, ¿no? Eh, Aquí va en la historia, ¿no? Durante la época que yo estudiaba la carrera, digo, actualmente soy trabajadora independiente, me dedico a la publicidad, al diseño, y ya han pasado varios años, la verdad. Estudiaba yo, te digo, la carrera de diseño y pues obviamente es mucho estrés en la carrera normalmente, ¿no? Eh, o bueno, la época en la que yo estudiaba Normalmente sí, los eh, maestros eran bastante exigentes no Y creo que es de las cosas que agradezco Porque ayudó a formarme de una mejor manera no Pero bueno eh, Esa noche Normalmente dormía yo sola Pero ese día mi mamá decidió dormir conmigo, acompañarme Ya que mi papá no estaba en casa Ya que mi papá trabajaba afuera Y no estaba pues esa semana realmente él no estaba, iba a estar con nosotros. Eh, aunado a eso, me dice, bueno, nos dormimos juntas, nos ponemos en el clima y, y estamos muy relajadas. Ya saben que en Tabasco hace demasiado calor. Entonces, ya para la hora de dormir, quizá haya entrado un poco más la madrugada, y observo una luz demasiado intensa del lado izquierdo de mi ventana. Entonces, o se me hizo extraño y dije, bueno, ¿y esa luz qué onda? observé a mi lado derecho donde estaba mi madre y mi mamá durmiendo, entonces dije, bueno, ah, no pasa nada, ¿no? Eh, cierro los ojos, pero esa sensación, o sea, yo estoy, con, estoy bueno, recuerdo mucho que eh, no estaba yo dormida todavía por completo, o sea, realmente no, o sea, fue un lapso donde me desperté, volteé a ver y, y, y sé que estaba consciente. Entonces, repito, cierro los ojos y no siento mi cama, siento eh, otro, otro espacio y siento como una cama de quirófano, o sea, la plancha esa, eh, eh, la camilla, no sé cómo llamarle. Y entreabro un poco los ojos y me veo en una bata blanca. Entonces se me hizo completamente extraño y obviamente empecé a entrar en pánico. Cierro los ojos muy fuerte y veo que estoy en mi habitación, entonces como que, digo, ¿qué onda? Um, dije, ¿será que ya me estaba yo quedando dormida, un microsueño o algo? Pero traté de relajarme, vuelvo a cerrar los ojos, y de nueva cuenta, otra vez, en, en esa habitación blanca, eh, en medio de la nada, por así ponerlo, la cama en la que estoy, pero trato de moverme, y resulta que tengo una especie de grilletes en las manos trato de levantarme de la cama obviamente no puedo porque estoy amarrada a la cama y bueno la camilla y obviamente ahí sí empiezo a entrar en pánico siento como mi pulso se acelera el corazón a todo lo que da eh, y yo realmente consciente diciendo no estoy soñando estoy soñando despiértate o sea despierta despierta despierta, despierta y, y dije, no bueno y ahora qué pasó no este y de repente los flashes de luz de repente se oye un sonido al, al fondo como un zumbido o algo y es de, en lo que parpadeaba como que, cómo explicarlo, como el tintinear del parpadeo de la misma vista ver en mi habitación, verme en el espacio en blanco, en la habitación blanco, unas dos, tres veces esa acción cuando de repente de mi lado derecho veo salir una mano, o sea, aparecer por así ponerlo y, y esta mano me toca el brazo derecho y veo que la mano es una mano gris, larga, los dedos muy largos, creo que tenía cuatro dedos eh, el bicho ese, y claro que empecé a entrar en más pánico, así con cara de es que suéltame, suéltame, suéltame, y de repente ya lo veo por completo, entonces era un ente gris, eh, los llamados grises, eh, con los ojos negros, eh, profundos, profundos los ojos, ya tenía yo miedo, ya para, para esa escala estaba yo, creo que hiperventilando, estaba yo de, haciendo esto, y obviamente el, el, el sudor frío, eh, aparte la mente en el que estaba, el miedo, o sea, ya era, ya era terror de, de estar eh, viendo a, a ese ser, y yo estando acostada. Y la impotencia de no poder moverte y salir corriendo, ¿no? Cuando en eso el lente se me queda viendo y, y me dice, ¿sabes qué? Cálmate, no te va a pasar nada. Sin gesticular ningún movimiento de boca, sin... ¿Me explico? O sea, todo con la mente. O sea, yo lo escuchaba dentro de mi cabeza. Y yo decía, o sea, yo sé que hablaba, o sea, movía la boca de... Suéltame, déjame ir, ¿qué pasó? Cuando en eso se aproximan dos más uno vamos a ponerle en medio como a la altura de mis piernas y otro del lado izquierdo eh, al parecer traían una especie de objeto eh, no sé eran objetos metálicos no los recuerdo ya ahorita actualmente solamente recuerdo que me sostuvieron el brazo izquierdo y, un, y el lente que estaba del lado derecho toca mi cabeza y me vuelve a decir, cálmate. Y yo agitaba la cabeza y me movía todo y yo, no, suéltenme, suéltenme, por favor. Y veo que el que estaba del lado izquierdo introduce un tubo. O sea, siento, ¿cómo explicarlo? Ah, eso es que ya alguna vez me quemé con cigarros. O sea, una quemadora de cigarros, un amigo sin querer me quemó. Y sentí la misma sensación del, del, de la bracita ardiendo. Y sentí que algo entró en mi brazo izquierdo, una especie de tubo, vamos a llamarle, pequeño. Y, y en eso, ya cuando entra el tubo, me sueltan los tres. Y, y empiezo a agitarme, a agitarme y a gritar. Y, y en ese grito ahogado, empezar a decir, este o sea, empezar a gritarle a mi mamá. O sea, mamá. O sea, querer hacer eso. Este... Cuando en eso siento que mi mamá, ya en tiempo real vamos a decirle, siento que me agarra con su mano izquierda y me agarra del pecho y agarra mi playera y me jala hacia adelante. Y, y en ese intro de casi sentarme, oigo al ente en mi cabeza de, eh, después hablo contigo, ¿no? Y yo con, con cara de, ni madres, y me termina mi mamá de hacerle la demanda de levantarme y sentarme, ¿no? este, ah, sumecha eh, ya en ese trance mi mamá se para prende la luz y yo agitada y bien sudada y todo mi mamá, tenías una pesadilla, yo no le digo, me acaban de llevar y, o sea, era tanto mi pánico porque fue tan real, quiero creer que, bueno, no sé, a lo mejor sí pasó, entonces este... Mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, me duele el brazo y me duele el brazo, me duele el brazo. mi mamá, ¿qué fue? Dice, estabas mal dormida, a lo mejor estabas sobre ese lado. O sea, todas las explicaciones que me pudo haber dado yo, no, si estaba derecha, no, me acabas de levantar, no, y, y o sea, no cabía lógica, o sea, para mí fue muy real todo eso. Eh, prende mi mamá la luz y yo con cara de, es que ya no me quiero dormir y no me quiero dormir porque van a volver a venir y, y o sea, entré en un pánico que realmente no me había pasado en toda mi vida. Eh, Llega un momento donde, pues, obviamente ya muy cansada, me vuelvo a dormir, eh, obviamente con el miedo del mundo, pero, pues, al final de cuentas siempre tenemos seguridad de mamá, ¿no? Eh, importando la edad que tengamos. En fin, me quedo dormida. Y en la mañana al despertar, eh, precisamente al siguiente día era fin de semana, era sábado, este, porque, pues, ya no tocaba ir a la escuela, me despierto y el brazo me dolía, o sea lo sentía yo entumido y dije, ay, el brazo me duele, me duele. Me siento en la cama y al momento de mover el brazo siento algo, entonces así con cara de, ajá, me volto a ver el brazo y se los juro, tenía yo un moretón donde me pusieron, vamos a llamarle el implante, Tenía un golpe exactamente ahí. Entonces, mi, mi lógica es cómo me golpeó en la noche o cómo presiono tanto un área para generarme un moretón. O sea, a lo mejor Dani puede saberlo, ¿no? Pero yo no. Y empiezo a mover el brazo y se ve algo adentro de mi brazo. Y yo, y sí, ten, bueno, sí tenía esa foto en esa época, puta, tenía yo un celular, no quiero que tenían un reloj enfrente, una mar este que era azul el teléfono y un reloj naranja, es muy viejo, muy retro, si lo recordarán. Y tomé la foto con ese celular, pero pues uh, ya ese celular ni existe. Pues esa foto se perdió con el tiempo, creo que sí la intenté respaldar en una computadora, pero esa computadora que tuve en esa época, pues ya valió. Era una foto realmente de, de vaya no sé, este, y se ve el objeto adentro, entonces bajo a desayunar, y le digo a mi mamá, dice mamá, ¿qué te pasó anoche? Le digo, ya le digo, es qué pasó esto, esto y esto, le resumo la historia, y le digo, sigo un poco asustada, y le digo, mamá, mira mi brazo, mi mamá vio el moretón, le digo, mira, hay algo adentro, era un tubito chiquito, y dice mamá, oye, no será que, y mamá estoy diciendo, no será que te fuiste a poner el, un implante, ¿no? y ya saben, para el anticonceptivo de esa madre, ¿no? y yo, no, no, no he hecho eso, le digo y sí, se veía mi músculo resaltado como si tuviera un pequeño tubito, un tubito como, ¿qué les gusta? híjole, una regla un centímetro como centímetro y medio, más o menos el tubito y me duró todo el día el malestar y el dolor, y traía yo una sensación como de que algo iba a pasar, pues. Pero esa es la, la anécdota que quería yo contarles. Creo que nada más eh, se la he contado a primos, eh, pero es la primera vez que me gustaría yo compartirla con ustedes, ya que es, es algo interesante, ¿no? Es algo raro. ¿Cómo la ves? Yo la verdad, eh, no me late mucho el, la onda de los ovnis, no sé por, si es porque me den miedo o algo por el estilo, pero la neta son temas que no me gustan eh, platicar, como por ejemplo esa vez en Zacatecas que nos, nos quedamos a la mitad de la nada y se empezaron a mover cosas en el cielo y yo así de, y tú, mira esto se está moviendo, y yo así de, no mames, no le apuntes con la linterna, van a venir por nosotros. Contexto. Um, en una ocasión, bueno, ahorita vamos a, a repasar un poquito más acerca de esta, esta historia que nos hizo eh, el favor, esta Leti, de mandarnos allá al el correo y de contarnos su, su historia. Por cierto, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por abrirte, no por aperturarte, porque nos comenta que solamente se conocía esta historia entre sus primos, entre la, su uh -huh, familia, ¿no? Y, familia. Y, y se abre ahorita un poquito a, a nosotros y a ustedes para dar a conocer esta historia para dar a, a conocer esto que, que le, suscitó, le sucedió, no le suscitó completamente en, en este sentido, de que de repente estando pues en un lugar que en teoría debería ser en un lugar rico para poder estar ya sea la cama, no ya sea haciendo lo que desees hacer ahí, um, y de repente que te vayas un ratito, así tantito, madre, y si abres los ojos y no te encuentras en ese mismo sitio, cierras los ojos y de repente huevos, te vuelves a conectar acá, y quizás al principio puedes decir, bueno, ese puede ser un, entre que me estaba durmiendo, que no me estaba durmiendo, de esos de esos pedacitos raros que hasta la tía Clau tiene, porque de, de, en una ocasión, bueno, en varias, ¿no? Te, te he dicho, es que de repente empiezas a hacer movimientos con las manos y todo eso. Yo me río, <risa> yo me río durmiendo, según la tía Clau, pero me, me río así siniestramente. Eh, que tú puedes decir, bueno, eh, eso puede ser un sueño, puede ser una parálisis de sueño, puede ser un chingo de cosas, pero de repente que el otro día... Que le comentes y que se lo comentes a, a tu señora madre que tienes eh, algo a un costadito tuyo en tu brazo y tengas un moretón y que puedas ver eso. Que lo sientas. Que lo sientas, que lo tengas. Eh, está muy cabrón, ¿no? Porque realmente eh, siempre vas a tener como un, un precedente, ¿no? Un antecedente de películas de Hollywood, de cosas que dicen, de Jaime Maussan baila bailando, no sé, un chingo de cositas así, pero. Que de verdad te suceda a ti. Los marcianos llegaron ya. Sí, no sé por qué llegaron bailando Llegaron chas chas. bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Y los marcianos llegaron. <risa> ya. Es <Oye>. que me al <risa> me usan bailando y eso es así como de, güey, qué cagado. Y luego el, el señor con su cara de. Estoy en un pinche pasón, disculpen, amigos. Entonces. <risa> es, es, perdón, es... perdón. ¿Me? Me acabo de ir junto con Mausani y su cara. Se llega a suscitar todo eso y bueno, eh, si nos ponemos a hablar en temas de extraterrestres, en temas de este de este tipo, de esta índole, estaríamos eh, remitiéndonos a que sería increíble, pero de verdad increíblemente egoísta creer que somos la única coincidencia en el mundo, bueno, en el universo. ¿Coincidencia? Sí, pues, vamos a una pinche coincidencia. Por situaciones a lo, al azar entre tantísimos... Eh, Partes de planetas, polvo estelar, estrellas, su de madre, de tantísimas de esos elementos, se, eh, se logró hacer ese pinche caldito donde nosotros surgimos a raíz de una mini mierda de tiempo. Porque Entonces, ¿yo soy la coincidencia con... de mis papás? Eh, sí, pero. Ah, fue bonito. Ah, ah, ah, ah. Ah, ok, la, la, la rola de Rick Morty Sí Ok, sí okay. okay. okay. ¿Eso era el templo del tiempo de Zelda okay. No, Perdón, uh, pues Zelda okay. so eh, eh, Se da que todo esto a raíz de, de unas... Tremendas coincidencias y nosotros somos algo que estamos como en un lugar específico, pero puede haber una cantidad enorme de cosas allá. Estamos hablando de que eh, nosotros nada más nos entendemos de que somos seres a base de carbono y las cosas que nosotros buscamos allá afuera son también chingaderas a base de carbono. Cuando realmente hay muchas cosas que pueden eh, salir fuera de la lógica, pueden crearse de fuera de esas formas. Nosotros tenemos como también parte de la idea no de que eh, solamente tienen que ser seres antropomórficos cuando realmente pueden ser un chingo de cosas. Como referencia también de que hay Por ejemplo, los eh, organismos Mucho mejor diseñados, mucho más cabrones Mucho más capaces, ahí tienes arañas Ahí tienes chingo de, de, de <ríe> seres Ahí tienes pulpos, los pulpos están bien cabrones No, los pulpos son otro se, nivel Son otro además cuando sí, se sí, a, a vergasos Y eres sí. pero tienen un chingo Pero de verdad un chingo de, de, de Capacidades mucho más cabronas que nosotros Estamos en, en, en la punta de, de, cómo decirlo así En la escala eh, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba de la cadena alimenticia, no infinitamente, como lo, lo, lo dice Morgan Freeman en la película de um, La Guerra de los Mundos, estamos infinitamente convencidos de nuestra superioridad, pero <coughs> nuestra superioridad es increíblemente pendeja porque dependemos mucho de lo que ya se hizo, de lo que se ha establecido, nos subimos en los hombros de muchas cosas que eh, en el pasado se han hecho eh, y nosotros estamos satisfechos estando allá, o sea, por nuestros propios méritos, realmente son muy pocas las personas que pudieran decir que pudiesen llegar a sobrevivir. O sea, si, si eliminamos un chingo de cosas e inclusive eh, me gusta to tocar ese tema, porque hay mucha banda que dice, güey, uh, video de tipo pendejo haciendo algo, o personas haciendo alguna pendejada, y la gente en chinga así de, güey, no mames, la, la, deja que la selección natural haga lo suyo. Y es un... Sí, si la selección natural hiciera lo suyo, suena bien feo, pero muchas personas... Eh, ya serían muertas por una cantidad enorme de cosas que nos, nos suscitan Que asma, que cáncer, que diabetes, que un chingo de cosas que nosotros tenemos la facultad de poder eh, regularlas no Un poquito así, que alguna enfermedad, que alguna cosita así La naturaleza no se hubiera dado en la madre Inclusive a las personas que tienen pie plano, imagínate, tienes pie plano, no puedes correr adecuadamente. Si es que hubieran otros depredadores, chingas a tu madre. Las personas que estamos gordas, eh, también hubiéramos valido madre, hubiéramos sido una pinche este, bolita de aperitivo para alguno superdepredador. depredador. Entonces, eh, nosotros estamos en la parte de arriba convencidos de todo eso. Y sí, nos dedicamos a otras cosas que no sea sobrevivir. Eh, y en, consiento indirectamente, sí lo estamos haciendo, pero muy a nuestra manera. Pero nosotros no tenemos la facultad para poder conseguir nuestro propio alimento. Muchas personas dicen, ah sí, yo con plantas puedo sobrevivir huevos, güey. Mucha banda no sabe cómo este poder este cultivar. Y si por alguna razón, como en un juego que nos resetearan completamente, nos quitaran todos los skills, nos quitaran absolutamente todas las cosas, eso va güey, sobrevive. Y acá es un, ay, en la madre, ¿dónde conseguimos comida? No, pues vamos a un supermercado, vamos al Walmart, vamos a este al mercado, lo que sea, pero ya no lo tienen ya hechos. Pero nosotros no tenemos la facultad de poder hacerlo, o al menos muy pocas personas pueden. Quienes tendrían eh, esa oportunidad son personas que están más, a, más en el campo. La gente de la ciudad les estaría agarrando a putas comiendo a sus mascotas, quizás. Y hasta eso, estoy totalmente seguro que mucha gente ni siquiera ha tenido la oportunidad, y espero nunca la tenga, de matar a un animal. Uh -huh. Eh, no sabe cómo hacerlo No sabe dónde obtener la, la, la, los tipos de corte Los tipos de carne Todo está entregado directamente a las manos de, de, este, de Yo básicamente eso. sería como Cusco Cuando es llama ya casi al final Y llega este. donde hay más llamas Y come pasto Y es así como Así básicamente yo sería La tía Ñi comiendo pasto A lo estúpido Se, se llega a dar Y créeme que eh, si nos ponemos en esa situación, nosotros estamos siendo eh, lo más hasta arriba de la cadena, en, viendo directamente hacia abajo, de, de eh, evolutiva, se pudiera decir, en la cadena alimenticia. Inclusive no hay nada que nos deprede a nosotros, más que nosotros mismos. Pero si le quitamos un chingo de cosas y si ponemos al humano a romperse a su madre junto con los demás animales que están allá, eh, en medición de fuerza, de velocidad, de agilidad, de todo eso, no rompen la madre. Lo único por lo cual se ha mantenido el, el humano hasta arriba, es básicamente porque ha tenido la oportunidad de que a través de tantísimo tiempo Echarle coco para poder prever varias cosas Porque inclusive, eh, eh, por ejemplo, si una jirafa nace A las dos, tres horas, la jirafa ya anda corriendo en chinga Si un eh, gatito nace Los gatitos tienen las pinches uñas bien afiladas, los hijos de la chingada Y pese, pese a todo, sus, sus colmillitos están bien afilados Yo prefiero más una mordida de gato que un arañazo uh -huh. Duele más pero, el, ara el arañazo Pero duele Sí. duele, un bebé qué puede hacer <risa> ajá, sí, sí, sí, sí, y tirar pone, baba ajá, cagar, tira baba, inclusive hasta los, los, los, los elefantes que es uno de los eh, que tienen en su tiempo de gestación más largo tienen la facultad de que nacen y de, ay, güey, en chinga, se levantan los cabrones. Pues, de hecho, los potros, andan ¿no? Así, en sí. cuanto nacen, es así como de, huevos, ándale, vámonos. Sí, Vine a vivir, no a hacerme pendejo. Sí, no, pues, <risa> las, las potrancas que medias pedazas hacen conciertos, todo eso, este ya andan corriendo, cosas raras en el a, ¿no? También. Lo, <risa> Saludos a Alejandro Fernández. Pero nosotros, ¿no? No tenemos la, la capacidad, no tenemos la habilidad para poder hacer eso. De hecho, hasta como a los... Dos años todavía, a duras penas, algunos están caminando medio pendejanos, pero todavía ya medio pueden correr y comunicarse lo hacen horriblemente. Entonces, ¿con, ¿con qué te van a arañar? ¿Con sus uñitas? Si acaso están filositas, pero no pueden hacer nada, no tienen esa velocidad, no tienen esa agilidad. Entonces, eh, está bien curioso cómo se dan estos estos temas, ¿no? De, de tener como esa parte superior. Ahora imagínate si viniera una entidad, muy cabrona para darnos en la madre lo único con lo que sobreviviríamos y que comulga un chingo de eso eh, con la película y con eh, algunos libros es de que si vinieran otros seres, ellos tendrían que cuidarse mucho de nosotros porque lo mismo suce sucedería si es que se deshielan los polos encontraríamos ¿Sí? alguna pinche enfermedad que no tenemos y mira de nada más el pinche covid como nos está partiendo la madre ahorita, que nos tiene encerrados imagínate que una enfermedad se propague por el mundo y nos va nos carga la chingada, tan fácil como eso si llegan algunos otros seres acá y quieran invadir, pues también se van a topar con cosas microscópicas, con cosas minúsculas. Y se me hacía muy curioso porque esto me, me, me remite a un libro de texto. Eh, no me acuerdo, no, no sé si tú lo llegaste a leer. Era del libro de lecturas de la SEP, que eran unos güeyes que estaban viendo la Tierra a través de un telescopio. Y que se quedaban así de no mames, pues quién sabe qué son esas cosas, y empezaban a ver las calles, empezaban a ver que todo estaba lleno de humo, que había carros, y decían, no mames, está bien culero, yo creo que aquí no hay vida. No sé si llegas a leer esa, esa mini historia que, que venían los. No me recuerdo. Lecturas. Si alguien se, se llega a acordar de eso, adelante. Este pues sí se, se, se llega a suscitar que si algo viene acá a darnos en la madre, pues está muy cabrón. O sea, nos pueden romper el hocico porque no tenemos la capacidad de defendernos. Inclusive hice mofa de esto en algún momento cuando estaban unos compas diciendo... güey es que yo sería increíblemente chingón para defenderme ante los zombies. Y eso no es cierto, güey eh, Si una horda de zombies se salieran corriendo contra nosotros... ...yo caminando, corriendo a 50 metros ya chinga mi madre. De los pinches zombies... Tendría capacidad, no sé, para correr más y yo para los 50 metros y ya chinga mi madre. Es así como que ya la mierda, ya cómanme, güey. Eh, jamás en su vida han disparado un arma. Las katanas que te vendieron, lo siento, si es que compraste una katana en la TNT, en la mole, eh, en alguna convención de cómics, esas katanas no funcionan, no sirven, al primer putazo se rompen. Eh, no funcionarían esas madres, eh, definitivamente no sería como The Walking Dead. Que tendrías tiro raja madre, aquí sac sacarías tu, tu, tu 45 para romperle a su madre a cualquiera de esos güeyes. Es más, uh, ni siquiera con una pinche resortera puedes atinarle una lata a 5 metros menos vas a hacer un headshot así eh, a 20 metros con esa chingadera. No, no está, está muy cabrón cómo podríamos estar en esa parte. Entonces nosotros nos tenemos como eso superior. Pero si lo no pensamos bien, hay un chingo de cosas que están allá afuera que podrían así darnos en la madre con tecnología mil veces superior o que por error llegaran acá y fuera así como que, ah, la chingada. También está la teoría o el teorema de que sí llegaron aliens, pero cogieron con, eh, con monos y se fue dando la mezcolanza rara y somos lo que somos ahorita nosotros. Entonces, de vez en cuando vienen a visitarnos para analizarnos. Y es como, a ver qué chingados está acá. Y es cierto, como... Eh, vengo, vengo a ver a mi hijo, fui por cigarros, no mames. <risa> sí. Esa teoría es la más pendeja que he oído, ¿eh? No, no hay más todavía. No, hay, mames, hay no, muchas, no, no, guárdatelas, guárdate, Hay por... muchas teoremas así más o menos bien cagados. Pero eh, parte de estas cosas, parte de todo esto, involucra que nosotros estamos buscando cosas de manera lineal. Que obedezca a la misma naturaleza nuestra que tenemos. Porque dicen, güey, es que ninguna cosa puede sobrevivir a la temperatura, por ejemplo, de Venus. No del monte, del planeta. Eh, ninguna puede sobrevivir a la temperatura de por allá. ¿Por qué? Porque no hay nada que sobreviva a esa temperatura. Ya son huevos. Hay un chingo de cosas que sobreviven eh, este a temperaturas altísimas. Y no fue hasta hace menos de 50 años que se dieron cuenta que las profundidades en las zonas abisales... Donde la, la presión es tan enorme y hay volcanes saliendo, ves a los pinches volcanes, la, la, la temperatura que están sacando en chinga y ahí ves a congrejitos como si nada a un ladito, caminando y es un huevo y esto qué pedo. Los tardígrados son unas cosas que básicamente son eh, unas mini mierditas, pero pueden sobrevivir a cualquier ambiente, inclusive son eh, anaeróbicos, pueden sobrevivir sin aire. Entonces hay un chingo de cosas que están allá afuera, nada más que a veces nosotros le damos como esa imagen de agua o queremos que sean este, humanos. Y sí, puede haber una posibilidad. Hay unos, eh, que una teoría que dice que son humanos, que eh, ya están en un, en un sitio mucho más lejano y al momento de que vinieron para acá, dejaron como una versión de nosotros como para incubar tantito y luego regresan. ¿Cómo ves? Ya ni sé de qué estamos hablando. <risa> Es que te, te te explayaste así bien, cabrón, nos estábamos hablando de ovnis y todo ese pedo, uh -huh. y te fuiste al otro lado de las. Y sí, ¿qué tal si todos morimos? Y no sé qué. Nada más sé que en algún momento recordé la película que, está, que estaba viendo, la de Este es el fin, uh -huh. pero básicamente son los mismos actores haciendo sus papeles uh -huh. y están viviendo el apocalipsis y solamente puedes sobrevivir si este si predicas como el bien. Y literal es una luz que los lleva hacia el, cel, hacia el cielo. Así de, tú no predicas el bien, a la mierda. Ajá, básicamente algo así. Está muy de, cagada, la, la verdad. No, o sea, la estaba viendo el otro día, ni siquiera la terminé de ver, porque tenía que ir este a mi consulta, pero está muy cagada. O sea, todos terminan yendo al cielo. ¿Y qué tal si. Y mata al cielo. este Los ovnis <ríe> son los que están realmente en el cielo. Puede ser, o sea... No, Realmente no, es Diosito no, es el OVNI, ah, el OVNI supremo. Nunca se ha descartado esa posibilidad, así de, güey, eh, yo creé todo esto y pues ahí les va mi chamaco, ¿no? Sí. ¿Algún comentario? Un chingo. Al <risa> parecer ya vi que les gusta este pedo de los OVNIs, o sea, yo la verdad como que... De, detalles, no, si no. es que en algún momento platican conmigo ese tipo de pláticas, así de saltar, saltar, saltar, saltar y seguirme, es como lo que van a obtener de mí. Espero que no salten sobre de ti. Este, Pues yo recuerdo que una vez andaba bien ebria, iba saliendo de la casa de donde estábamos y vi una cosa negra en el cielo y estaba flotando, o sea, como una bolsa, pero era más grande que una bolsa, era color negro, pero no lo podía enfocar bien porque <ríe> ya había perdido la, la vista, amigos, estaba muy ebria. Ah, ay, pero estaba segura de lo que estaba viendo, porque estoy consciente de lo que vi y lo recuerdo hasta ahora. Ok. O sea, estaba peda, Ajá. pero estaba consciente de lo que estaba viendo. Ok. ¿Y eso lo viste en? Pues aquí cerca. Ok. O sea, estábamos cerca. Ok. Ok. Pero era afuera, era adentro, era. Adentro de la casa, ¿eh? No, o sea, afuera. Conozco gente que ha visto bolas Di, de luz te dije dentro que, de las casas. Te dije que estábamos saliendo de la casa donde estábamos. Ah, ok, ok, ok. Y vi, vimos, bueno, yo vi hacia el cielo y vi esa cosa que era como una bolsa, uh -huh. pero no iba tan rápido como una bolsa que se la llevó el viento, okay. sino que iba lento y era más grande que una bolsa. Ok, eh, como las cosas que vimos ahí en Zacatacas, que ahorita más al rato contemos. Ajá, pero básicamente era el punto era negro. Qué de rayos. ¿Cómo a qué hora era, dices? Pues no era tarde, o sea, yo creo que estaba empezando a atardecer. Ah, ok, o sea, si ¿sí había luz. Ajá, todavía había okay. luz. Ok. Sí, porque también muchas, muchas veces como que relacionan directamente los ovnis con siempre de noche. No, no, no, sí era sí, de tarde. pleno día. Ajá, pleno día. Ok. Y pues ya, o sea, yo la verdad como que creo que... Es como un pequeño trauma, pero lo niego, pero no me gusta, pero no me asusta, ¿sabes? Ok. Entonces, este, es como de esos, este, ¿cómo se llama? Como en el 2000 que decían, no, en el 2000 el mundo se va a acabar y la chingada, y yo siempre pensaba que los ovnis se iban, nos iba a llevar la, la, la chingada así. El famoso Y2K. No sé. Y luego así, por ejemplo, también vi la de Presagio, y esa pinche película me traumó como por dos días. No pude dormir a mí. Knowing con este, ¿cómo se llama? Nicolas Cage. Nicolas Cage. Sí. Que también a los morritos que eran como súper inteligentes, eran los únicos que sobrevivían. ¿Sí? Sí. <risa> o sea, básicamente. Dice Carlos Romero, hola Daniel, buenas noches, espero que me puedas dar una idea de qué pasa o qué hacer. Ya van cuatro veces en distintos días que mi pareja escucha que una mujer le habla por su nombre, eso ocurre usualmente cuando va al baño a bañarse o en la madrugada a hacer sus necesidades, esa es la voz de una mujer y le ha dado mucho miedo. Ay, güey, ¿qué se pudiera hacer? Pues mira, normalmente la lógica nos eh, diría de que si te hablan contestes, Pero muchas veces es, es como una de las peores cosas que puedes hacer porque básicamente le estás dando oportunidad de decir, pues va, venga, va, preséntate. Um, depende de lo que tú creas, depende de lo que tú eh, sientas o como te sientas un poquito más cómodo o cómoda eh, tu, tu señora. Um, yo te sugeriría mucho de que al menos durante ese rato eh, trates de acompañarla. Uno, para que no se sienta sola. Eh, digo, ir al baño es algo increíblemente rápido, la mayor parte de veces, eh, regresas y todo eso y de preferencia si es que hay la oportunidad y eso eh, tomando como referencia a muchas eh, personas que conozco que practican algunos cuantos eh, te pudiera decir brujería magia, uh, me han comentado, sabes que un poquito de sal con ah, un vaso de agua y colocarlo debajo de la cama para evitar que, que, este, que algunas vibras se peguen, para evitar que algunas cositas vengan por esa parte. Ahora, hay algo que constantemente se, se, se pone, que es eh, un poquito de... Bueno, eso ya es hablando de otro tipo de, de protección, se si pudiera... Eh, ladrillo rojo molido. Y esto colocarlo en las puertas, en las eh, ventanas, eh, en algunos accesos, sobre todo para que esas cosas se queden allá afuera. Si es que están eh, llamándola, también habría que ver si es que no quedó con algún asunto pendiente Con algún pariente, con todo eso Recuerdo mucho una historia de un amigo que me decía Güey, es que me están hable, ya hable, ya hable, ya hable, ya hable, ya hable, ya hable. Y eso, pues, pues atiende, güey, o sea, respóndele, ¿qué pedo? Y resulta que cuando es, este amigo eh, responde ante esas cosas Es, este, cuando le dice, esta cosa le responde Gato, te van a llevar los ovnis ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? ¿Una adquisición este, de gatos? Le responde esta, esta cosa y le habla. Le dice, ¿sabes qué? Soy tu tío. Yo me voy a morir, pero voy a morir solo. Dice, yo sé que voy a morir solo. Nada más vengo a decirte que eh, te aprecio mucho y gracias por al menos estar aquí. Y es un... ¿y qué pasó? Dice, sí. Eh, yo no sabía que, que tenía este tío que vivía solo Le comenté a, a mi papá de, Ah, porque esto dice que le respondió Si es que quieres hablar conmigo, habla conmigo en los sueños eh, Se durmió y es cuando él se representa presenta acá Él le comenta a su papá, oye, ¿sabes qué? Una persona así dice, sí eh, aquí La persona que tú me estás describiendo es el hermano de tu abuelo Déjale, echamos una llamada Y resulta que le llamaron, le llamaron, le llamaron Y resulta que nadie contestó fueron a donde estaba en su casa, él eh, vivía solo, eh, desafortunadamente toda su familia había fallecido mucho tiempo antes en un accidente y cuando llegaron a su casa él ya había fallecido. Entonces lo que él quería era al menos comunicarse con alguien y lo hizo a través de él porque al parecer era como una de las personas más sensibles de la casa y era quien de verdad le estaba poniendo atención. Entonces dependerá mucho, mucho, mucho de las personas que, que, este, que te digan cómo poder solucionar todo esto, pero si es que quieres algo tranquilo, algo muy limpio, pudiese ser un poquito de agua, un poquito de sal, colocarlo en la parte de abajo de la, de la cama, cada tres días andarlo limpiando y eh, ver cómo evoluciona todo eso, es como una de las cosas más, más sencillitas, ¿no? más tranquilitas ¿no? para hacer eh, en estos casos. Um, <coughs> sí, es cierto lo que decía Mish, también la de cuarto contacto está para traumarse, amigos, o sea, yo estaba esperando que la pinche lechuza se apareciera por mi casa, pero bendito Dios, vivimos en, en la ciudad y no hay lechuzas aquí, <risa> y, este, y por cierto, la mejor película de ovnis, por Dios, es Hombres de Negro. Párenle a su tren. <risa> no, eh, lo, lo que me gusta mucho es de que ahorita lo que dijiste así, no se van a aparecer lechuzas aquí, toda la gente que es Potterhead, que le gustan las cosas de Harry Potter, así se les tronó el corazoncito. Um, la otra vez peleando junto con un, un cuate que me decía, Wey, me pues si, si, viviéramos, si viviéramos en pueblo, pues tal vez todavía. <risa> pues sí. No, eh, teníamos un cuate que les mamaba las lechuzas y se tatuó unas y lo convencí de que las lechuzas eran, tanto tecolotes como lechuzas eran gallinas nocturnas. Entonces, a cada rato que le voy a, a ver, güey, te tratás otra gallina ahí, otra gallina nocturna, y dejo de hacerlo. Armando al no, amigo, no, las lechuzas no existen en la ciudad, no. Es que dice, las lechuzas también se pueden distribuir en la ciudad, tengo entendido, existen algunos registros. No, bebé, no, no, la lechuza no va a venir por nosotros. Ni de tampoco verdad, a dejar de, cartas de Hogwarts, de Hogwarts, perdón. De verdad, conflictó un chingo esa, esa película la clau. Sí, no mames. Y sí, eso que ni siquiera tú estabas conmigo. Nada más es así como de, vamos a ver cuarto... Cu no. No, no, no, no, no, no, no, no. Y pues no sé, yo ya no tengo más anécdotas sobre ovnis ni nada de eso. Pues miren, um, en una ocasión nos juntamos con varios eh, cuates nuestros, gente de InCube, gente de Bashling y... Fue con nosotros, era Oscar, era Belén, eras tú, era tu mamá, era Ashlas y nada más, ¿verdad? Uh -huh. eh, nos juntamos y dijimos, ¿saben qué? Vamos a ir a un evento a Zacatecas. Y dijimos, ah, pues sí, nos vamos a una camioneta, nos vamos todos, ¿no? nos ahorramos una lana y nos fuimos para allá. Yo me fui manejando y eh, nos prestaron una camioneta. Eh, según nos dijeron que pues, estaba todo bien el, con la camioneta. Pasamos San Luis, si no me recuerdo, en una recta para irnos a, a Zacatecas que por ahí nos mandó el cochino Google Maps. Y um, previo a esto, previo a la recta completa, eh, me desvié para que fueran al baño y pasamos a la gasolinera porque me quedaba un cuarto de tanque. Volví a llenar totalmente la, la, la camioneta. Pausa. Dice Paul García, manden saludos a mi esposa, es gran admiradora y me enseñó su podcast del que ya soy fanático. Se llama Aglae, sí, ya sé, bien raro, y saludos a Chispita. Saludos, les mando saludos. Chispita les manda saludos y saludos a Aglae. Un saludote, a Aglae. Gracias y... por enviscer a tu señor esposa. Muchas gracias por estar por aquí. Esas sí son buenas esposas. <risa> bueno. prosigue. Eh, pues nos vamos, nos vamos en la recta después de que ellos fueron al baño y yo cargué gasolina. Y no iba tan rápido, este es no iba tan rápido. Sobre todo para una recta, de verdad está muy solo. Y gente que ha pasado de San Luis a Zacatecas. Se dará cuenta que hay un espacio, creo que es por la federal. Que está totalmente, pero de verdad totalmente solo. Ves a lo lejos cómo termina la pinche carretera en ambos lados. Y a, a lo lejos unos cuantos cerritos, pero está plano como la chingada. Y e íbamos eh, normal y de repente veo que se me traba la dirección. Eh, era una camioneta automática. Se traba la dirección y me quedo así de por qué chingo se trabó y me empiezo a checar todas las demás cosas, obviamente sin, sin hacer pánico, sin generar pánico. Eh, vuelvo a hacer que, que la dirección se ponga un poquito blandita, tantito, para darme cuenta de que empiezo a oler a gasolina. Y empieza a reducirse la velocidad y un chingo de cosas, logro orillarme, logro controlar el, la, la camioneta, logro orillarme, pese a la velocidad que llevábamos, y me detengo, y eh, ellos se quedaron así de, bueno, ¿por qué te detuviste? Y ves cuando les digo, bueno, ya creo que ya chingo a su madre esto, porque deja ver qué, qué pedo, me bajo, empiezo a checar la camioneta y se había roto una de las mangueras que iba del tanque, pues obviamente al, al, al motor. Y para poder cambiarla o para poder parchar pues era un pedo, ¿no? Por, eh, poder, este... ¿Cómo se llama? Poder reparar esa, esa partecita. Y bueno, eh, la cosa es de que fue como que... ¿con ¿Cuánto tiempo estuviste lidiando con el del seguro para que fuera por nosotros? Ay, no sé, como tres horas. Más o menos como tres horas, ya era tarde. Eh, y empezó a caer la noche se empezó a poner todo totalmente oscuro y las personas que han salido a sitios donde de verdad no hay ni madres se podrán dar cuenta que la bóveda celeste se ve impresionante, se ve preciosa de verdad. Eh, cuando tú alzas la vista en la ciudad, obviamente las luces hacen que se pierdan muchísimos detalles de, de las estrellas y de varias cosas que llegan a verse. Pero estando ahí... Eh, no teníamos más que nuestro celular estábamos a la mitad del pinche desierto básicamente eh, mi celular con el, el chip que yo tenía no funcionaba no no llegaba a la cobertura ya a duras penas llegaba la de telcel y estábamos contactando viendo con quién verlos y me tiré para checar si es que podía yo repararle a esta madre pero aún no así sé, aunque la reparara necesitábamos gasolina y al salir de debajo de la camioneta me quedo viendo hacia el cielo y veo unas luces que van saliendo ...moviéndose... ...y digo... ...ah no mames... Un, ...un... ...un este... ...un satélite... ...no... ...los satélites... ...son encabronadamente... Eh, ...sencillos de, de... ver... ...porque... ...siguen la misma trayectoria... ...y la misma velocidad... ...entonces cuando yo volteo... ...veo hacia el cielo... ...y van esos satélites... ...bueno... ...estas cosas que yo pensaba que eran satélites... ...va la luz ...y de repente se detienen seco... ...y empieza a... ...hacer figuras como de zigzag ...pero hacia atrás de la dirección donde iba... ...y es un... ...esa mierda no es un avión y que le diga a la Clau, no mames, ¿ya viste? Y la Claudia así de, no, no, no voy a ver, no voy a voltear. Es que no mames, o sea, estresada porque el pinche seguro había, había valido madres ese mismo día. Sí. O el día anterior, ya no me acuerdo. El güey que le tira paro a mi papá con, con este, con lo del seguro, este es así como de, hazte pasar por mi hija y la mamada y diles que es tu seguro y la chingada. Y es así de, güey, no mames, Pegada al pinche teléfono que me marcaran, buscando quién nos bus nos ayudara, no estaba así estresada al full y tú, mira creo que eso es un ovni y luego así a la mitad de la nada, o sea, lo único que me faltaba que me dijeras, creo que nos va a tragar la perra tierra, así de, pues sí, eh, está bien. Y es que de verdad a los costados no se veía nada. Ni una y... pinche perra a luz amigos. Y ustedes dijeran, pues simplemente sacas la manita y esperas a que un cabrón pase. No, amigos, había no, ratos lo... en los que media hora no pasaba nada. Aparte, pasaban hechos la raya, sí. Ajá, pasaban camiones llenos, hechos la madre. Eh, afortunadamente eh, se logró contactar unos, unos compas, un saludote hasta allá a Zacatecas, que vinieron por ustedes, ¿no? Se fueron con todas las chicas, nos quedamos el Oscar y yo. Y... Ay, por ustedes, ¿no? Pues por cuántas personas estábamos ahí. era tu mamá, Ashla, tú y Belén, eran sí. cuatro. Este, llega este chico y nos dice, no, pues ustedes quédense acá, pues obviamente para cuidar la camioneta, no sé que le vayan a hacer nada malo, nosotros nos llevamos las cosas, nos vamos a llevar a ellas y esperamos a que llegue la grúa, y nosotros, ah, Simón, todo tranquilo, y este chico a, agarra y me desliza así tranquilamente, este, <risa> un cuchillo eh, táctico, de como que te gusta unos, unas 7 pulgadas de, de pura hoja nada más, un pinche machete. Un pinche cuchillito así de, esto es porque estas carreteras están muy culeras. Por cualquier cosa, úsalo. Y yo así de a oh, la mierda. Chispita, ¿eres tú? Porque, ah, están moviendo cosas. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita, vive en sus corazones, tupi, bebés. Por cierto, Chispita ha estado troleando al tío Dan ya todo el día de hoy. Y ayer, sí, ¿no? Sí. Chispita es toda una troleadora. Troleadora, cabrón, me anda moviendo cosas. Entonces, estábamos ahí y pues yo pendejeando, viendo el cielo, viendo todas esas cosas. Y se me hizo muy curioso de que a veces no tenemos como la eh, el detenernos, ¿no? A, a ver qué rayos hay allá. A mucha gente le, le, le espanta esta parte. Um, a mucha gente no se le hace como, ¿cómo decirlo? Como atractivo el poder conocer estos temas, no tanto por, eh, como, como decirlo?, volverlo um, térreo, sino que al momento de que hay algo a, más cabrón allá arriba, hay algo más pesado allá, aquí sea como sea, aparece un fantasma y tienes madre, dos, dos padres nuestros, cuatro aves marías y a ver de dónde se da cuenta el pinche fantasma que le llega a los putazos. ¿Pero cómo espantas un ovni, güey? ¿Cómo le haces para decirle yo, güey? O sea, si viene el diablo, pues empiezas a bajarte a Jesús y a todos los santos, ¿no? Empiezas a descolgar todos los santos. Y pues ya, o se, órale, güey, llega la chingada, ¿no? Al, al diablo, al fantasma, lo que sea. Si aparece la llorona, sabes que tienes que hacer algunas cosas. Si aparecen las brujas, tienes que voltearte la ropa, ¿no? Y hechizos y cuanta madre. Pero un ovni, güey. Pues, imagínate, llega, llega uno de esos güeyes y le presentas un crucifijo. ¡Órale, güey! Y él se va a quedar así de ¿Y eso? Pegas el cuchillo al suelo y vas a decir, ¿qué estás haciendo, carnal? Y a ver, carnal. ¿Para que... qué sirve eso? ¿Qué? Notas, que... el sujeto se comporta extraño en, ante nuestra este, presencia. Presencia. Gritó, creo que se meó. Creo que acaba de dejar un charco de algo. Ajá. Empieza digo... a oler raro. Y de, es que sí me lo imagino sacando un crucifijo así como que ah, mi dios está, este, me va a defender y así como que ¿crees que ese es tu dios? este es tu dios y sacó un pinche dios pinche así con tentáculos y todo eso ah, no. sí, Curio, claro. curiosamente eh, también me suscitó ver una de esas cosas y creo que en algún momento ya la conté que estando eh, ¿Qué tantito antes de llegar a Huitzo eh, iba con mi tío íbamos a ver unas cosas ahí a, ah, ya me no me acuerdo dónde chingados íbamos a ir pero íbamos a su entonces, en una de las curvas, en la parte de arriba había un, un cerrito y me tocó ver una bola gigantesca, no un testículo, cabrones, un, un, una bola totalmente redonda que emitía un sonido que lo he llegado a comparar a veces como sonido estático, no es la estática de la tele, sino sonido estático eh, en ciertos decimales que estuve pensando... Eh, se escuchaba así, pese a que nosotros teníamos eh, música. De hecho, me acuerdo bien, estábamos escuchando Marc Anthony Anthony. Eh, ¡Qué emocionante! Eh, sí, no mames, estábamos viendo marciano y pinche Mark Anthony estaba cantando la de este... Y eh, volar, volar tan lejos. ¿sí, ¿Con la India? No sé, ¿qué más sigue aparte de eso? ¡Ay, guay! Sí. ¡Está bien frío! Este, El poder de las patas frías. Sí, qué pedo. Uh, resulta de que... Che, claro, está bien, pero es patas, no mames. Resulta que esa cosa estaba ahí volando y mi tío se detuvo. Fue de a la verga, a las pelotas, ¿qué es eso? Pasaban camionetas como de. de pues grandes, ¿no? De esas de Radilas y era toda mucho más grande que una de esas, no tan grande como un autobús, pero sí un tanto así y estaba flotando. Yo que le calculo que unos 3 metros más o menos de respecto al, al, al suelo, tomando la forma del, del mismo cerro. O sea, el cerro no estaba tan grande y luego luego se notaba como ese montículo, pero estaba flotando a, a, ese, a esa madre y tenía un tono, un color gris, que lo, lo, lo he mencionado en muchas ocasiones. Yo, como, uh, como ilustrador, como güey que, que, que sabe un poquito acerca de cuestiones de color, eh, he tratado. Bajo mil y un formas de lograr empatar o lograr ese color con mezclas de pinturas, con lo que sea, y no he podido encontrar un solo tono que le dé a ese color, si se pudiera decir, entre plateado, niquelado, eh, grisáceo. Una combinación muy extraña que eh, a la vista lo recuerdo, pero no he podido imitarla y no he encontrado un solo tono que se parezca un chingo a esa madre. Y Dani jugando a la alberga diciéndole a mi tío, detente, <risa> voy a bajarme. Y mi tío decide estás pendejo, güey. Y le aceleró. Le aceleró, yo espejeando para atrás, así como que no mames. Porque es horrible porque los bochos en la pinche ventanita de atrás es bien miserable. Y pues no mames, venía del lado de donde estaba mi tío. Este, estaba de ese lado el pinche... Obviamente y las pinches no podía... ventanas ni, ni sirven las de atrás. Ajá, las pinches ventanas de atrás no sirven. Y yo como pendejo estirando el cuello así de no mames, para ver qué pedo con esa chingadera. Y... Pues nos quedamos sacados de pedo Fue de no mames, viste esa chingadera Y yo así de sí, verga, ¿qué, qué fue? ¿Quién sabe? Nos quedamos súper callados Tratando de, de entender qué diablos era eso y, y nos quedamos así Y otra que me acuerdo De las pocas que me, me, me han llegado a, a, a, suscete, a, a suscitarse Este Resulta Que en algún momento eh, Yendo para No me acuerdo bien si sí era para Coatzacoalcos, pero creo que sí, era para Cuatsa. Íbamos en la carretera, yo estaba chiquito, estaba chavito. Eh, y pues obviamente como niño, te ponen en la parte de atrás. Íbamos en una Caribe. Eh, no me acuerdo qué, qué año la pinche Caribe, pero de esas Caribes que eh, sí tenían puertas. Porque había unos que nada más tenían puertas delanteras. Y nuestra tenía puerta trasera y se le podía bajar el vidrio. E iba atrás, pegado. Eh, porque la, la parte de atrás de la Caribe es... Eh, pues tiene un, un, un declive como 45 grados, que es donde está el vidrio de atrás. Entonces me metieron en ese huequito y yo como pendejo viendo todo lo que venía allá. Y ya se estaba haciendo de noche. Y en algún momento, yo me acuerdo que eh, no me quería dormir. O sea, estaba viendo para atrás. Estaba fascinadísimo viendo todo el, el pinche panorama. Y en eso, uno de mis primos me dice, oye, güey, ¿qué es eso? Y yo con un plan así de este pendejo me quiere asustar. Cristian, si estás por allá... Come pito. este Estaba viendo eh, hacia los cerros Y de repente me dice No, no, no, pendejo, mira para allá Y yo así, ¿de ¿Qué, qué, qué, qué, qué? Y de repente vemos Una serie de tres bolitas Que están puestas de forma que pareciera un triángulo Pero cada una de ellas Súper juntas y más o menos A la distancia que estaban, yo le calculo Que debió haber medido quizás El tamaño de un balón de básquet A la distancia a la cual estaban Pero estaban eh, moviéndose sin que perdieran esa formación, y de repente de en medio de una de ellas, sale una luz, chiquita, de color más o menos como rojo, un rojo muy brillante, pero chiquitita en medio, y nos quedamos así como que, oye, no mames, ¿y eso qué, qué es?, le decimos a uno de mis tíos, que estaba allá, al, al papá de ese güey, le decimos, oye, pendejo, ¿y esa madre qué es?, el güey se voltea, y se queda viendo así de, no mames, ¿y eso?, y le dicen a, a, a... Tanto este otro de mis tíos que era el que estaba manejando... Y otra de mis tíos que era la, la que iba de copiloto... Ellos se detienen tantito... Voltean a verlos... Les entra el pánico... Y se suben en chinga... Pues yo todavía estaba en la parte de atrás... Tenía todo eso aquí viéndolo bien cabrón... Y cuando pasa eso... Nada más simplemente veo... Cómo empieza a dar de vueltas esa madre... Empieza a... a como a... Como a girar... Pero seguían viéndose las, las bolitas... Sin, sin perder como la forma... Y en eso, de esas tres, se salieron para tres diferentes lados. Se fueron para tres diferentes eh, locaciones. Y me quedé así de... ¿qué? Y hasta la fecha, estoy seguro que si le pregunto a esos cabrones, me van a decir que vieron lo mismo que yo, porque todos nos detuvimos y vimos esa madre. Y la última que yo me recuerdo fue en el año 2000. Y no sé si es que mucha gente lo vio, porque mucha gente se acuerda de eso que se suscitó en ese año. Que cuando fue el cambio de 1999 para el 2000, yo estaba en Tlaxcala, estaba en apizaco eh, y estábamos en una loma, eh, que estábamos ahí, estábamos eh, tirando cohetes con la familia, la, la, la, estábamos con los primos ahí, ¿no? esperando a que quemarnos los pinches dedos, y vimos perfectamente cómo pasó una bola de fuego, pero de verdad gigantesca, no tengo una medida de comparación, pero si yo calculo a la distancia a la cual se fue alejando esa cosa, comparándolo quizás con los edificios y con las pocas casas que estaban en esa parte, ya porque desde ahí se puede ver toda Tlaxcala, bueno, todo a Pisaco, yo le calculo que más o menos esa esa bola de fuego que se veía como... No sé si has visto las, las fotos del sol, que sin que salga el, eh, lo, lo reluciente del sol, se ven como con manchas, como todo eso, y girando esas uh -huh. manchas dentro de esa bola. Yo le calculo que quizás unos 250, 300 metros de, de diámetro de esa pinche bola y se fue alejando en dirección al DF. Y no fuimos las únicas personas que lo vimos fácil entre toda la colonia de los que estaban allá fuera echando desmadre y todo eso. Debimos haber sido unas 80 personas que vimos esa madre. Y así como la vimos, eh, toda la gente fue de a la chingada, vamos a meternos porque si no, no nos dio cosa. Y no sé si alguien más llegó a ver esas esferas. A ti no te tocó, ¿verdad? ¿Cómo te explico? Que ni me gustan tronar cohetes y no me gusta Año Nuevo, ni nada de eso. Entonces, pues, probablemente me la pasé arrinconada en una esquina de mi casa llorando, seguramente. Dice este Dalma que eso sí lo recuerda a ella. Pero, ¿Qué, o qué sea, raro. era un meteorito. No aunque, sé. O sea, porque si dices que eran 200 metros de diámetro, o sea, era una madre enorme. Eh, pues es que era una chingadera grandota Nosotros, o sea, no, no era como un eh, meteorito Me ha tocado ver cuando caen meteoritos Se van deshaciendo esas madres No, y ni siquiera iba a una velocidad tan grande O sea, tú podías ver cómo iba atravesando el, el cielo eh, Totalmente de noche ahí Y pues que digas que hay un chingo de, de, de luces No, son casas pequeñitas La escala tiene muchas casas chiquitas O sea, 200 metros de diámetro, ¿cuánto sería? Mm, más o menos como de... ¿Qué te gusta? ¿De dónde estamos? Hasta dónde está el DIF Ah, no mames. Más o menos. Pero así, entonces así no pasó antes. tan bajo, o sea, pasó... No, pasó, pasó, muy alto, pero de donde nosotros llegamos a verlo, ya está donde todavía se sigue viendo, estaba súper lejos, comparado más o menos el tamaño, o haciendo como una un cálculo de distancia. O sea, estaba gigantesca esa madre. Ok. Pues no sé, o sea, es que te digo, o sea... Eh... Eh, son temas que casi no me gusta tocar Y pues tampoco como no los investigo No me laten, pues tampoco sé mucho O sea, simplemente es como Ah, pues me, me tocó ver esto, y vi esto y ya O sea, hasta ahí, o sea But, eh, Hasta ahí mi conocimiento, Joaquín O sea, de, no, no tengo más o sea, De, esas, de esa, esa última, todavía me acuerdo que en Puebla Dijeron haberla visto, la vieron en Puebla La vieron en Guerrero Y la vieron en el Distrito Federal y en Tlaxcala Okay. O sea, porque están diciendo, ah, pues, pues la escala huevos, no. Lo vieron un chingo de gente, lo vieron un chingo de banda y precisamente fue en el año 2000. Y fue extraño porque no fueron las únicas personas, fue un chingo de banda que, que, que tocó verlo. Y pues se pasó pinche madre que fue. NPI. <risa> pues sí. Pues sí. Y bueno. Este, este tema yo siento que... Quiero prepararlo bien, quiero eh, expandirlo un poquito mejor, sobre todo porque pues, la historia que contó esta este Leti eh, tiene mucho para poder andar explicando varias, varias cositas, pero prefiero esas eh, prepararlas para un especial más adelante y eh, poder tenerles o presentarles un poquito de más material. Sin embargo, Leti no, eh, no nos mandó solamente una historia, nos mandó dos y nos pidió que la siguiente historia... ...la contásemos o la que la pusiéramos para Memorias de Nahual. Así es que este viernes van a tener la segunda historia eh, contada de la, de la misma voz de, de Leti Y va a haber algo, una, una historia más o menos eh, con el mismo feeling que la historia del viernes... Así es que estén atentos. De verdad, esas son de esas anécdotas que, que recuerdo que, que me han contado, pero voy a prepararla un poquito mejor para todos ustedes para que sí, de verdad, vayan a la cama con bastante, bastante, bastante miedo. Y bueno, nosotros nos andamos despidiendo. Nos tenemos que retirar. Ya es, ya es hora. Y no sin antes decirles que ustedes puedan andar checando nuestros podcasts a través de Instagram. Instagram, ¿eh? no. <risas> eh, YouTube, eh, Spotify, iTunes. Uh, ¿Qué otro lugar lo subes? iBooks. iBooks. iBooks, iVoox. Hay um, cajitas. No, en cualquier lugar donde se pueden escuchar podcasts, pero también tenemos la versión que es en YouTube. Ya dije YouTube desde un inicio. Que tiene videito, pero nomás van a ver lo mismo que ustedes están viendo acá. Um, <risa> tu carita es que es así no sé qué vas a decir bueno me pueden seguir en mis redes sociales este donde me pueden encontrar en twitter como clau cherry ah no stars cherry y en instagram como clau cherry stars el stars con z y me dio gusto verlos a todos no estuve platicando mucho porque estoy checando unas cosas para mañana y muchas gracias este por lo de adquirir llaveros perdonando <risa> Ando medio dormida. Este, por adquirir sus llaveros, espero que no se tarden pronto. No, esperen. ¿Ya ven? ¿Qué? Espero que no se tarden tanto y espero que no se tarden tanto que lleguen pronto. Y que lleguen pronto, exacto. Y no me queda más que decirles que los adoro, los quiero, los abrazo, bebés, en la distancia y obviamente Chispita es real y me dijeron que platicaras que te había hecho Chispita, pero antes me despido. Besos en sus tatemas. Los adoro. Perdón. <risa> es que amigos, me desperté antes de las 7 de la mañana. ¿Saben qué es eso? Y no he dormido ni madres. Normalmente la tía Clau eh, tiene ritmos de sueño muy um, curiosos y necesita dormir un, unos ratos dentro de la tarde para poder estar al 100 y cuando no duerme así, anda como muy muy muy dispersa. Um, pues Chispita, me ha estado moviendo cosas, eh, he estado viendo... Eh, sombras, eh, últimamente eh, Nada malo eh, Absolutamente nada malo, pero sí está bastante Curioso que cuando es eh, Estoy solo um, Se escuchan cosas Normalmente eh, me pongo los audífonos Pero mi vista periférica eh, Logra captar estas madres Cuando volteo, pues obviamente no hay nada Y la tía Clau no puede llegar a esos sitios Donde normalmente yo llego a ver Estas, estas cosas eh, Han habido ruidos, y normalmente yo estoy trabajando De madrugada, ¿no? estoy 3, 4 de la mañana trabajando, y eh, pues voy al baño, voy por agua, voy por todo esto, y se llegan a ver cosas, llegan a ver presencias, eh, no tengo idea de qué sean, esperamos que sea chispita, pero tenía rato que no se suscitaban cosas así, tenía rato que no pasaban cosas así. Elisa, mándanos un inbox, este ahí vemos qué onda. Ah, sí, el, Elisa Elizabeth, échale un inbox rapidísimo a la tía Clau Antes de que me vaya a dormir Porque eh, mañana no me van a encontrar Sí, mañana tenemos un compromiso Vamos a estar muy, muy atascados ahí Y si todo sale bien este, Ya les estaremos mostrando qué pedul con, con eso Entonces uh, Pues eso es lo que hizo Básicamente uh, Y pues la tía Clau dice que chispita Yo no tengo idea de qué sea Pero espero que sea chispita Y que de verdad se haya materializado para que ya no pida otro gato Chispita existe Chispita es amor Chispita existe Chispita es amor Chispita vive en sus corazones, estoy bebés <risa> Pues sí, pero que no me siento solo Pero pues no, no me deja chambear Estoy perfectamente bien concentrado Y de repente volteo y así como que Que verga, no hay nada acá Sí, eso y que de repente se escuchan cosas en el techo y no hay manera de poder llegar allá y no son los vecinos porque este, pues, no hay nadie al lado de donde está todo esto. Pero ya veremos después qué es. Así es que si nos cuidan un chingo, ya saben, pueden buscarnos eh, como Tulpa de la Medianoche o como Memorias de Nahual en redes sociales. Y a mí pues, me ubican como Daniel Arte y pues ya saben. Las demás chacharitas de siempre. Nos andamos viendo, gentecita. Eh, sí fue rápido, pero es porque esta es una tulpa de la medianoche. Eh, Memorias de una wall si es de más ratito. Nos andamos viendo el viernes entre las 9, 9 y media de la noche. A través de Facebook Live. De mientras pueden andar checando los demás episodios allá. Ya saben dónde. Cuídense. Un abrazote. Y nos vemos. Tulpi, babies, aburridos no estarán. Tulpi, babies, historias escucharán. Tulpi, tulpi, tulpi, tulpi, tulpi, babies. Buenas noches. En el episodio de hoy necesito más de ocho horas que, para dormir. <risa> si necesitas este, más de ocho horas de sueño. Necesito mis siestas, pero ando ansiosa. Mi ansiedad no me... Tu, deja. tu ansiedad. Mi ansiedad no ansiedad. me... Deja. Cuídense.